cuenta de que falta el derecho al aborto? bueno Me di cuenta cuando supe que muchas mujeres abortan pagando un montón de plata, muchos abortos salen mal, se mueren mujeres. En la familia tenemos un montón de mujeres Si tuve que practicar un aborto, tuvo que sacar plata de donde no había para poder hacer la intervención y sobrevivir a ella. ¿no? Fui mamá muy joven a los 19 años y no teníamos derecho a elegir lo que queríamos. Mis amigas quedaron embarazadas y obligadas con mamá, varias. y Son mal miradas y quedarse embarazadas solteras. Y siento que es un derecho que nos pertenece y que tenemos que luchar y que lo necesitamos, nos los debe el Estado. Nos dimos cuenta cuando muchas chicas murieron por no tener el derecho al aborto legal y esas historias que nos contamos entre mujeres me hicieron darme cuenta que este derecho es muy importante porque es nuestro cuerpo es nuestra vida nada la decisión tiene que ser nuestra me parece fundamental sea por cosas de salud o sea por por la voluntad ¿no? me di cuenta de que sí que este es el lugar en el que quiero estar estos son los derechos que quiero que tengamos las mujeres eh, y que bueno podamos tener un aborto seguro libre y gratuito importante esta ley para que la ciudad dejemos salir de la clandestinidad y estemos ciudadanas.